De tener, no me voy a detener ey. Yo ya no vuelvo a caer Yo ya no vuelvo a caer ey. Yo sé que, que nada es fácil Pero tampoco difícil Yo sé que la vida existe Pero eso nada lo impide Respeto al que respeta Al que, que también se pleta. De la banqueta, menos a que critica. Yo no quiero tu amistad, yo no quiero tu lealtad, yo no quiero tu opinión, eso no va a funcionar. Yo sé lo que propongo, yo sé lo que yo hago, y eso que no soy un mago, se dice que soy un vago. Sin futuro comentaron, y yo sigo concentrado en todo lo que he soñado durante varios años. No me pienso detener, por nada vuelvo a caer. Si lo vuelvo a hacer me voy a fortalecer Volviéndome de todo creo que voy a enloquecer Volviéndome de todo y créeme no voy a perder Todo va en silencio como debe ser Sin hablar de más y sin perder la fe Todo va en silencio como debe ser Sin hablar de más y sin perder la fe No me voy a detener, no me voy a detener Ya no vuelvo a caer eh. Yo sé que nada es fácil Pero tampoco difícil Yo sé que la vida existe Pero eso nada lo impide El cenicero sigue lleno Mientras lleno mi cuaderno De letras como profetas Cumpliendo mis ya conozco la traición, ya conozco la ambición Pero todo en este lienzo tiene su condición He caído en adicción, esclavo de su posesión Pero tomé la decisión y me lancé por la misión Hoy me la llevo suave con un borro por la nave Un trago de licor para olvidarme malos los paisajes Ya nada me preocupa, ya no espero sus mensajes Nadie tuvo aquí la culpa, solo fue un aprendizaje Yo que más quisiera todo fuera como antes Sinceramente yo voy por los diamantes Yo Lo que más quisiera todo fuera como antes Pero sinceramente yo voy por los diamantes Yo voy por los diamantes Es el rape güey